...esa conexión con la doctora Carro a la que queremos eh, saludar... ...porque ella no solo es doctora, ella mmm, predica con el ejemplo... ...ella es instructora de yoga, es instructora de reiki... ...y nos consta, porque la hemos visto, se desplaza habitualmente... ...de consulta en consulta con sus patines, con movilidad... ...con ejercicio físico todos los días y con ella queremos contar... ...para que nos explique, bueno, nos hemos marcado mujeres y deporte... ...de mitos a metas en la salud... Vamos ya, doctora Carro, a romper mitos y a alcanzar metas. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días a todos. Estoy encantada de poder acompañaros, aunque sea desde Asturias. Muchas gracias por la organización y, bueno, pues espero poder aportar un poquito a, a, a este gran evento que habéis organizado. Bueno, pues eh, cuando quiera, doctora, rompemos ya los mitos o empezamos ya... A alcanzar las metas. Muy bien, pues eh, voy a compartir la pantalla. He preparado una pequeña presentación que os iré contando y, bueno, pues eh, sobre todo eh, lo, lo bonita que es este título, ¿no? Estas tres palabras que nos dicen mujer, deporte y salud. Vaya tres palabras más bonitas y más potentes. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es eh, ...la relación entre, entre el deporte y la, y la salud. La, el título es este, de mitos a metas en salud... ...y bueno cuando la preparé se me ocurrieron muchas cosas... ¿no? ...empezar de lleno con el, con el deporte o por dónde abordarlo... ...y voy a abordarlo desde el punto de vista de la, no de la salud... ...sino de los riesgos que hay para la salud en la mujer... ...y especialmente los que creo que podemos modificar... ...porque si está de algo en nuestra mano es... Buscar las soluciones de lo que lo, de, de, de aquello que tiene soluciones. Entonces quiero quiero comenzar con esta con esta diapositiva que nos habla de la mortalidad global en España en 2019 y que como vemos pues tristemente las enfermedades cardiovasculares por año consecutivo tras año consecutivo tras año consecutivo se llevan la palma por encima de los tumores y de las enfermedades respiratorias. Pero no solo eso. Sino que dentro de las enfermedades cardiocirculatorias, que como veis ha habido en 2019 de unas 120.000 muertes, repito, estamos hablando de 40, 50.000 muertes por coronavirus cada año en España, 120.000 muertes por enfermedad cardiocirculatoria, y vemos que esa supuesta protección que tienen las mujeres que enferman menos no se traduce en cifras de mortalidad y cada año mueren casi 9.000 mujeres más que hombres por enfermedad cardiovascular. Esto te, te hace pararte a pensar, ¿no? Pararte a pensar que si la mujer realmente, su cuerpo, está menos predispuesto enferma, a enfermar por una causa cardiovascular, tiene que haber algo que se está haciendo mal o que se puede corregir para evitar esto. Y para mí es más evidente que se puede corregir cuando ve en un plano cuál es la distribución de las muertes por 100.000 habitantes ¿Y cómo varía de unas comunidades a otras? Es decir, yo vivo en el Principado de Asturias y la tasa de mortalidad está en unas 244 muertes por 100.000 habitantes. Ojalá viviera en Navarra, donde la tasa es bastante inferior, solo de 195. Es decir, hay diferencias que no se explican por la constitución intrínseca de la mujer y luego que además se traducen en que cada comunidad tiene una mortalidad diferente. Pues hay algo que tenemos que excluir y que seguramente podemos modificar. ¿Cuáles son las causas de enfermedad cardiovascular? Pues las causas son múltiples, muy diversas y además una, tienen una interrelación bastante compleja. Es decir, hay causas que no podemos modificar, hay ¿no? cosas que son intrínsecas a la persona, como pueden ser eh, los genes, el que tú tengas eh, un antecedente familiar, que son los menos, también tengo que decirlo, o que vayas cumpliendo años o que seas mujer o hombre. Eso no lo podemos cambiar. Afortunadamente envejecer, envejece el que está sano, pero va teniendo más, más achaques. Ahora bien... Hay un puzzle tridimensional de piezas donde yo creo que el sedentarismo juega un papel fundamental y a eso se une la obesidad, alteraciones de la glucosa, eh, si me muevo menos tiempo, pues tiendo a comer peor y además como con ansiedad y me sube el colesterol, eso altera mis hormonas, repito, alteran las hormonas las conductas que yo acabo. ¿eh? No podemos estancarnos y decir que esto será del tiroides, porque seguramente podemos modificar muchas cosas. Y os voy a comentar que el músculo es un órgano endocrino. Es decir, si modificamos nuestras capacidades musculares, nuestras hormonas esas que parece que nos juegan un papel tan eh, deleterio podemos modificarlas en un buen sentido y para mí la fisiopatología de todo lo que está ocurriendo ahora mismo y que tiene tanto impacto sobre la mortalidad de la mujer es el ciclo de la inactividad física el ciclo de la inactividad puede empezar pues, por una por costumbres o por cómo ha evolucionado eh, la, la sociedad, es decir, tenemos jornadas laborales largas, tiempos de desplazamiento muy largos que nos, bueno, pues nos consumen tiempo de nuestra vida, o tenemos enfermedades crónicas. ¿eh? Ahora ya hay, no hay tantas enfermedades, la gente no, no se muere de una enfermedad aguda, pero luego va teniendo enfermedades crónicas que, lo, bueno, que, que le hacen moverse menos. Y también juegan un papel muy importante en las creencias. Bueno, pues cuando orientas a alguien que se debe mover, pues para él el ejercicio es es algo desalentador, nunca encuentra tiempo, nunca encuentra motivación y especialmente si la conducta previa ha sido sedentaria y aquí, pues claro, aquí ya estamos jugando un papel desde la cuna y desde y desde la, los colegios y, y la educación general básica. Si has sido una niña que siempre has intentado eh, escapar de educación física, cada vez que tenías eh, la, la regla decías que estabas enferma, es poco posible que de mayor te oriente a hacer actividad física y la hagas. Esto va haciendo que te des a condiciones que pierdas cual, todos los componentes de la forma física. No solo es que pierdas la resistencia o la fuerza, es que vas a perder equilibrio, vas a perder coordinación, vas a perder agilidad. En definitiva, vas a ser una persona torpe. Y qué hace eso a medida que pasan los años, pues reduce muchísimo tu calidad de vida. Eres una persona que se mueve menos, que se mueve peor y que necesitas poco a poco pedir ayuda, que en cuanto hay una cuesta, aumenta tu fatiga y que todo eso va impactando en tu ánimo y tienes un montón de bueno, pues de, de síntomas depresivos. Si además padeces una enfermedad crónica, pues imaginaros lo que es. No sé si alguna vez habéis tenido que estar mucho tiempo no ¿Has ido en una cama, eso es tremendamente doloroso. Con lo cual en la inactividad aumenta el dolor y si aumenta el dolor nos movemos menos, pues eso, más alteraciones metabólicas, hormonales, eh, inmunitarias y cardiovasculares. A medida que vamos perdiendo capacidad, pues menos actividades diarias y más inactividad. Y esto es un ciclo que impacta muy severamente en la salud. ...y que dentro de esas creencias, falta de tiempo, falta de motivación... ...la mujer tiene ahí un papel muy importante porque asume unas responsabilidades... ...que generalmente se carga de, de labores que la, que la hacen más, más inactiva que el hombre... ¿eh? ...la inactividad física en España es elevadísima... ...pero la mujer es mucho más inactiva que el hombre... ...y os voy a explicar un poquito pues bueno, cómo veo yo esta situación... ...no cómo poder cambiarlo, tenemos que cuidar el jardín que tenemos... Y en este jardín tan bonito que podemos ver, pues eso, eh, unas flores estupendas, eh, es muy variado, es muy variado porque pues hay, puede haber flores y dentro de las flores claveles, margaritas, rosas, los árboles, arbustos, hay de todos los géneros, de todas las clases y de todos los tamaños. Lo que hay que hacer es cuidarlo y tendremos un jardinero, que somos nosotros mismos, que tiene que regarlo, podarlo y mantenerlo pues estupendo. ¿no? El ejemplo del riego... Pues eso, proporcionar el agua suficiente para que las plantas que tengo en mi jardín crezcan. ¿Qué pasa si en vez de tener que... ¿cuál es, o sea, ¿Cuál es el mecanismo de la falta de riego? Que al final, en definitiva, es lo que sabéis que produce las enfermedades cardiovasculares, una falta de riego. Pues imaginaros que esa manguera, pues ahora pues me da para regar las plantas que tengo en una maceta. Pero si tengo un fuego delante, si tengo un fuego delante no me da porque puede estar un poco tupida por calor por lo que sea. Esto es lo que ocurre cuando yo, cuando muchas personas mmm, eh, cuentan esto de la angina del esfuerzo para su gasto metabólico en reposo, les da les da el riego normal, pero cuando empiezan a hacer un poquito de ejercicio, esas arterias tupidas no permiten que llegue el riego. O bien, porque esa manguera, por, por una causa externa, que puede ser que tenga una alteración en la pared, ¿eh? aquí lo, lo puedo representar como un mango que, que lo pisamos desde fuera, que le hacemos un nudo, incluso teniendo los vasos estructuralmente bien, puede haber una falta de riego. Y este sería el mecanismo de la falta de riego que impacta. Diferencias genéticas. ¿Es cierto que hay diferencias eh, genéticas que predisponen a la mujer a tener más enfermedad? Bueno, pues aquí sí que hay diferencias genéticas. Yo creo que hay mucha heterogeneidad y variedad. Para mí, la palabra eh, no es igualdad, sino que es equivalencia. Los hombres y las mujeres somos equivalentes. Es decir, mmm, yo tengo una mano derecha y tengo una mano izquierda. No son iguales. Cuando me pongo unos guantes, eh, el guante de mi mano derecha no vale para el guante de la mano izquierda, pero son equivalentes, porque si me rompo una de las manos, me importa tanto una como la otra. Entonces, los genes son diferentes, y el que tiene un XX es diferente que un XY, y tenemos que tratarlo de forma equivalente pero, pero no, no particularizar. ¿eh? O sea, que esto de las diferencias genéticas no nos puede servir para que nos estanquemos. ¿Cuál es la presentación clínica de esas enfermedades cardiovasculares? Pues la presentación clínica típica, esto es un dibujo de un, de un libro que se llama Neter, que es un clásico de la medicina. La presentación clínica típica es una persona que cuando empieza a hacer una actividad se lleva la mano al pecho porque le duele. Esta es la presentación típica, cuando dice que le duele se le lleva a un hospital, se le hace un electrocardiograma y si vemos que puede en ese momento estar teniendo un infarto se le lleva a un cateterismo que pueda ver lo que está ocurriendo en sus arterias. Y se verá que sus arterias tienen placas de colesterol y que la falta de riego produce en una determinada zona del corazón una herida. Esa herida es el infarto. Esa herida se puede tratar y el hombre es el que presenta esta, esta manifestación clínica típica que no ha variado a lo largo de los años. Es decir, la presentación en el varón es muy predecible. Si pensamos en la gala de los Oscar, pues la gala de los Oscar desde que se inició hasta ahora, pues es muy predecible cómo va a venir el varón. Va a venir, pues el traje puede ser blanco, negro, pajarita, corbata, van a cambiar los zapatos, pero es una presentación típica y podemos predecir y anteponernos a lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre en la mujer? Bueno, esto sería, os voy a contar por abreviar, la mujer se presenta siempre más tarde o generalmente porque ha esperado, esto no será nada, esto me pasará, aquí, bueno, eh, eh, me ha sentado mal la comida, entonces cuando se presenta la mujer muchas veces esa herida del corazón ya está establecida, ya es demasiado tarde para poder eh, destupir de la arteria. Y además, muchas veces, aunque la presentación predominante de la mujer sea el dolor en el pecho, cuando se pone a hacer un esfuerzo, puede presentarse con cualquier tipo de dolor. Le puede doler desde las axilas hasta, hasta los riñones, hasta las muñecas. Y es más, puede que no tenga dolor, puede que tenga simplemente mareo o que tenga, pues, de repente haga un síncope o como a, a mí una, en una ocasión, pues te dicen, como dicen las teorías, no tengo gracia, yo, es, yo que no tengo gracia. Entonces, por eso no tengo gracia puedes interpretar muchas cosas y es muy difícil la presentación clínica de la mujer. La mujer, la presentación clínica típica, yo os digo, ocurre de vez en cuando, como puede ser Audrey Hepburn es el prototipo de gala de los Oscars, ¿no? Un vestido estupendo, pero la presentación clínica de la mujer, incluso en la alfombra de los Oscars, nos sorprende y además es una sorpresa a la que estamos esperando porque es algo... Eh, que le encontramos cierta belleza. La presentación química de la mujer totalmente atípica, desconocida, variable, heterogénea, pero que nos llama la atención poderosamente. Y ante esto a veces no tenemos armas para la, eh, con las que actuar. ¿Está menos estudiada la mujer? Porque bueno, pues eh, se dice que la mujer pues, que tiene, se le pone menos stank y se la trata menos... Sin embargo, la mujer ha sido muy, muy estudiada desde el punto de vista de la ciencia. Cuando vamos a buscadores, no a Google, a buscadores médicos, de estudios médicos, y buscamos enfermedad cardiovascular en el hombre, nos, nos aparecen aproximadamente 56.000 resultados. Y muchos de ellos son comparaciones ya con la mujer. Pero si hacemos esa misma búsqueda, buscando enfermedad cardiovascular de la mujer, casi, casi duplicamos el número de, de, de entradas. Es decir, la mujer desde el punto de vista de la ciencia es... Eh, es un misterio, es un misterio que queremos estudiar y que por mucho que lo estudiamos siempre nos sorprende. Esto eh, Hay muchos registros en España para ver la enfermedad cardiovascular en la mujer, intentar dentro de esa diferencia, complejidad, heterogeneidad, intentar buscar esa equivalencia que os dije, y que la mujer no esté menos atendida ni peor, pues hay muchos registros, el registro sirena, el virgo de la, del infarto en la mujer joven… En el CENIC hay un grupo de mujeres, en la Sociedad Española de Cardiología, pues la Agencia de Investigación y el CENIC también invierten en proyectos para mujeres. Eh, ensayos clínicos, pues en este momento si buscas específicamente ejercicio físico, actividad física en la mujer, te aparecen más de 2.000 resultados, es decir, la mujer, pues igual que sorprende a los pintores, a los escultores... ...sorprende a los científicos... ...y quiero destacar aquí, pues bueno... Pues, ...que hay muchas tesis, tanto de médicos... ...como de INEF, como de muchas cosas... ...que van enfocados a la actividad física en la mujer... ...y esta es, pues una muy buena amiga mía... ...María Sante Lagarza... ...que ha invertido mucho tiempo en, en desarrollar... Tesis, ...su tesis doctoral... ...sobre el espectro de la adaptación cardíaca... ...al ejercicio en la mujer... ...¿por qué? porque no lo conocemos... ...y nos sorprende... ...la enfermedad coronaria en la mujer... ...es diferente que la del hombre, muchas veces y sus vasos pueden ser normales, sí que es cierto que la mayoría de las veces se tupen por placas de colesterol, pero hay un espectro de alteraciones en los vasos, como puede ser que en esa pared surjan hematomas o disecciones eh, de, de la arteria, que cuando tú haces un cateterismo no son susceptibles de poner un estómago o, o, o reparaciones que se hacen en el hombre. Y en ocasiones lo que ocurre es Vasoespasmos coronarios. Habéis oído de hablar del broncoespasmo en el asmático que de repente se le cierran los bronquios y no respira. Pues esto puede ocurrir en los vasos sanguíneos y la presentación es pues eh, se le cierra el vaso pero tú luego llegas a hacer el caracterismo y el vaso está normal. Entonces, son casos, yo me he encontrado con muchos, os traigo uno a colación porque esto yo lo estuve viendo también en, en Londres, que estuve allí pues trabajando en, en la enfermedad coronaria de la, en la enfermedad en una cosa que se llama angina con coronarias normales, que no iba específico, específicamente centrada a la mujer, pero que la mayoría de las personas eran mujeres. Entonces, eh, tú dice una mujer que tiene una angina de pecho y dices voy a hacerle un cateterismo para intentar abrir las coronarias y te encuentras una imagen como la que vemos aquí que os la describo son unas arterias completamente normales aquí no vemos ningún tipo de placa y nos parece que la, que la, que la mujer pues no tiene una causa que podamos tratar en este momento sabiendo que tiene angina en concreto, esta mujer pues, se le había dicho que, eso, que, que no tenía lesiones en las coronarias, que bajara de peso, era posmenopáusica, pues, que, bueno, que tenía el azúcar, que tenía que controlar todo eso. Pero ella pues, bueno, pues, seguía con su ciclo de inactividad y este era pues, el segundo o tercer cateterismo que se le hacía. En determinado momento, bueno esto, el nombre que tiene es pues, esos nombres horribles de síndrome X coronario, disfunción endotelial... Arterias sin lesiones, incluso si esto en vez de ser una angina es un infarto, se dice infarto con coronarias normales, son nombres que te dejan pues, pues muy poco margen, ¿no? te, te convencen muy poco de, de pues no sé qué tengo, angina microvascular, pero... En, antes de quitarle el catéter a esta mujer dijo, ¡ay, que me viene, que me viene la angina! Y el hemodinamista tuvo la suerte o, la, o, el, o el ojo de decir, voy a inyectar ahora contraste a ver qué está pasando en este momento. Y lo que estaba pasando era un vasoespasmo que no ocurre tan frecuentemente, que se cierren todos los vasos, normalmente son un vaso, y esta mujer tenía un vasoespasmo de todos sus vasos a la vez. Es decir, esta mujer en este momento, yo lo recuerdo pues, con gran eh, angustia, porque yo dije, yo entro que, la, entro que se para, esta mujer se para, hace una parada cardíaca ahora mismo y mejoró con nitroglicerina, pero esto puede ser una enfermedad coronaria en la mujer, nos sorprende. Esa combinación de dolor, coronaria sin lesiones, e isquemia, siempre tiene una base. Las mujeres con enfermedad coronaria suelen compartir una base donde existe obesidad, Resistencia insulínica, alteraciones del azúcar, que se llaman disglucemia, hipertensión arterial, alteraciones del volumen plaquetario. Entonces, sus vasos son más susceptibles y cuando, en cuanto los tocas, saltan, gritan, en vez de responder normalmente. Eso es lo que, lo que quiere decir el vasoespasmo. Entonces, eh, el, el mecanismo fisiopatológico, pues es, hay una inflamación, una disfunción endotelial y esto se puede corregir, se puede corregir. Y el antídoto de esto es el ejercicio. ¿Hay posibilidad de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la mujer? Pues sí, pues sí, fun, eh, enfocado fundamentalmente a estrategias que ponen en, a la mujer en movimiento, en marcha, tanto en Estados Unidos como en, bueno, en todo el mundo. ¿no? Aquí os pongo algunas, eh, el, eh, la campaña Go Red for Woman, que es tanto para enfermedad coronaria como cardiovascular en general, incluyendo el ictus, y en España en concreto se han aprobado proyectos eh, del Ministerio de Sanidad que van enfocados específicamente a la rehabilitación cardíaca equitativa y especializada en mujeres de alto riesgo cardiovascular. Porque tenemos que hablar para todas, ¿no? Tenemos que hablar para todas las mujeres que eh, sí que es cierto que hay una, un porcentaje de la población de mujeres que hacen bastante ejercicio, pero la mayoría no lo hacen. Y esto se focaliza fundamentalmente en intentar estrategias que comiencen a moverlas. La ecuación para hacer su diagnóstico, pues como os digo, es una ecuación muy compleja. Entonces, tenemos que tener todos los sentidos cada vez que nos llega una mujer y nos cuenta su historia, porque cualquier historia que nos cuente puede ser un riesgo de cardiopatía isquémica. Tenemos escalas de riesgo donde, pues aquí veis, ¿no? Una mujer, una mujer eh, tiene menos riesgo que el varón intrínsecamente a mayor edad pero pues tiene estrategias que hacer. Una mujer, cuando deja de fumar, puede reducir su riesgo la mitad. Es decir, una mujer a los 65 años fumadora tiene un riesgo muy elevado, que es la mitad que el varón. Entonces, eh, tiene que hacer cosas que le reduzcan el riesgo. Si deja de fumar, reduce el riesgo a la mitad todavía. O sea, que tenemos mucho por hacer. Esto sería una estrategia que... La estrategia por hacer es una estrategia pues muy compleja, que involucra a mucha gente, desde la, desde la propia mujer hasta su familia, los educadores, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, que son básicos. O sea, yo cuento con INEF siempre para remitir y prescribir ejercicio físico, porque yo puedo dar una orientación, pero no puedo estar citando a, a las personas. Primero, porque no lo conozco y segundo, porque no puedo evaluar en la consulta si han conseguido unos objetivos. Entonces, cualquier mujer que quiera ponerse a hacer una actividad, yo le recomiendo lo primero, que se ponga en manos de un especialista de la educación física. Y luego, uh -huh. si llega el momento, habrá que tratarlas eh, con fármacos. Pero, y os pongo aquí esto, eh, afortunadamente tenemos unas guías de 2020 de actividad física y el deporte, donde nos enfatizan los componentes de la forma física. Tenemos componente cardiorrespiratorio, que es el que más se conoce, ¿no? que voy al, al gimnasio a hacer cardio, que es la función cardíaca y muscular, ¿no? la potencia que se dice aeróbica, la resistencia, pero el ejercicio físico nos, nos pone en marcha muchos otros componentes de la actividad física que van a mejorar tanto nuestra masa corporal, morfológico mejora nuestra masa, nuestra composición, la distribución de grasa, que la mujer tiene más grasa y por lo tanto pues ahí se si acumula grasa, acumula... Hormonas negativas para, para todo su funcionamiento cardiometabólico, pero también la densidad ósea, ojo a la osteoporosis y la flexibilidad. El componente muscular, que ya os digo que el músculo lo tenemos que ver tanto como algo que nos da potencia y fuerza como, como un órgano endocrino que nos va a ayudar a, a regular el metabolismo de la glucosa, como muchas otras cosas. Va, eh, la forma física también tiene un componente metabólico, incluso eh, inmunitario, ¿eh? que altera, que mejora en un modo u otro, de, según hagamos más o menos componente físico, el metabolismo lipídico y la, y la oxidación de los sustratos, y luego un componente de cómo nos movemos, eso mejora nuestra agilidad, equilibrio, coordinación y velocidad de movimiento. Entonces, siguiendo esos cinco puntos de la forma física y trayendo aquí a Leonardo da Vinci, a Mind in Motion, ¿eh? como es el, el círculo, esta espiral que es siempre en movimiento, pues yo os animo a que, a que sepáis que si nos mantenemos siempre en movimiento, todas esas alteraciones, no, es decir, pues en vez de tomarme una pastilla para la diabetes y otra para la tensión y otra para, para cada uno de los componentes que están fallando en, eso, en esa predisposición de riesgo modificable de la mujer, el antídoto. Y repito la palabra antídoto porque quiere decir que revierte todos los antídotos malos. El, el antídoto es el movimiento. Y en el momento que ponemos a una mujer a moverse, la protegemos sus arterias coronarias, válvulas, grandes vasos, el sistema eléctrico del corazón, que sería lo que las predispone a arritmias, así como mejoramos otros factores, la obesidad, la osteoporosis, la artrosis, la sarcopenia su sensación de fatiga muscular y, en definitiva, toda una serie de factores que podrían hacer que la mujer redujera esa, esa, esa tasa tan mala de, de mortalidad que os comentaba al principio. Y simplemente quiero finalizar con una diapositiva que es del Consejo Superior de Deportes y la Fundación de Deporte Joven con la fórmula, la fórmula de la salud es deporte más vida sana porque nos influye en el estado de salud tiene unos beneficios en, en nuestra salud que son pues, indiscutibles por la salud cardiovascular, el metabolismo y el peso, la condición aeróbica, la resistencia muscular, nos mejora el estrés. Y luego consejos para la práctica deportiva, pues sería lo que os digo, consultar siempre con expertos. Es decir, no puedo empezar si no he hecho nunca nada porque he sido una niña sedentaria y ahora me apetece empezar, pues no voy a empezar con TRX, eh, y además todos los días, dos horas, ¿eh? hay, que hacer hay que hacer calentamientos, combinarlo con una alimentación adecuada, y luego estar siempre eh, atento, escuchar al cuerpo. La gente que ha hecho deporte tiene una autopercepción del cuerpo muy buena, pero la gente que no puede tener eh, menos capacidad de percepción de sus propios síntomas, ¿eh? y, no, y no atender a cuando sufre dolor, entonces esto pues, hay que mejorarlo. Y en definitiva, esto es lo que yo os quería comentar, y termino con mis patines <risa> y esta semana también es la semana del decidir de hierro y termino con una frase de Leonardo da Vinci que es que lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, pues también la inactividad destruye el intelecto, con lo cual pues la fórmula y el todo para todo, os repito que es el movimiento, así que bueno esta ha sido la parte, la parte médica. Y me gustaría, pues ahora, pues eso, ver las, las impresiones que, que tenéis. A ver si puedo salir de la pantalla. Sí, te estamos viendo perfectamente, Amelia. ¿Me viendo? Te vemos perfectamente y te escuchamos eh, también. Y vamos a aprovechar, como has hablado además ahora mismo, de, de las deportistas, de quien hace deporte, conoce y escucha su cuerpo. Y tenemos aquí a Izaskun Osés, que además creo que ahora mismo eres un gran ejemplo para explicar lo que significa la inactividad porque tú, como atleta de alto nivel que, que eres, te ha tocado el confinamiento tener que estar cerrada y en el momento que tuviste la oportunidad de salir, ahí no sé si ha habido, entre confinamiento y no confinamiento, el intentar volver al nivel y volver a estar a dar los resultados que tú dabas ha sido, a lo mejor, cuando han venido las lesiones, ¿no? Bueno, hola. Eh, pues sí, bueno Amelia ya nos ha explicado claramente la importancia de la actividad. Ella ha sido la parte técnica de, de esta charla y, bueno, pues yo quería aportaros, es un poco lo que nos ha dicho Cristina, eh, mi experiencia y deciros que es súper importante la actividad, que deberíamos de hacerla siempre y que, bueno, que en nuestras manos están esas partes que ya nos ha explicado ella, que son modificables, como puede ser no estar obesos, actividad física para no… pues esto, un círculo para no tener una glucemia alta. Entonces, bueno, para mí importante es, como nos dice Cristina, no, no parar y después de estos tiempos que hemos tenido tan difíciles… Eh, Empezar, bueno, me imagino que después de… para mí ha sido difícil eh, dos meses estar parada en el deporte de élite porque, bueno, he intentado seguir en casa entrenando con una cinta, tenía pesas y así, pero bueno, al salir a, a entrenar a la vida normal… Pues los deportistas, como me imagino que mucha gente no deportista tienes ansia de volver a hacer las cosas como antes, de volver a entrenar como siempre y nuestro cuerpo no está capacitado de, la, de pasar de una inactividad, porque al que yo entrenara en casa no hay actividad del día a día, de andar, de moverse, estamos parados y el cuerpo lo nota. Y de repente salir a la calle a intentar entrenar normal… Eh, aunque vayas poco a poco, siempre un poco por encima. Y bueno, pues yo la verdad que me he como mucha gente de muchos deportistas, que tenemos el ansia de intentar hacer las marcas, las mínimas, y nos pasamos de, de entrenar. Y bueno, como nos ha dicho Amelia, yo creo que es muy importante hacer caso al cuerpo cuando nos pide descanso, cuando nos pide entrenar, pero desde luego importantísimo para mí eh, tener actividad física y sobre todo en las mujeres, que creo que poco a poco se, se va cambiando, se va consiguiendo, pero hasta ahora, bueno, como el papel de la mujer en la sociedad, siempre hemos estado en otro… hasta ahora, hasta, bueno, ya ha cambiado hace mucho, ¿eh? pero <risa> siempre hemos sido pues, las mujeres más sedentarias, dedicadas a la casa, en otro papel, y creo que esto en el deporte también se ha notado, y bueno, ahora la, las mujeres empezamos a hacer deporte, y es súper importante… Eh, si ya es en el hombre, igual en la mujer, no digo más, pero es, puede ser igual a hacer una actividad física y deporte, pues para pues lo, que, lo que ha dicho ella, para evitar esas, esos factores de riesgo que están en nuestras manos y que es tan fácil como aumentar nuestra actividad física, eh, ir andando al trabajo, desde luego si se puede hacer deporte, mejor… Y, pero bueno, siempre, sobre todo según la qué edad y si antes nos ha hecho eh, dirigido por una persona pues de dedicada a la actividad física. Evidentemente, tiene que ser profesionales quienes sí. nos traten. Eh, doctora Carro, me gustaría que, ya que he hablado ahora mismo de esa inactividad y hemos hablado de que nunca, es, nunca se puede estar inactivo en ningún momento, ni siquiera cuando estamos lesionados, ¿verdad? Hay que mantener cierto tipo de actividad, pero... Es importante también hablar del descanso, ¿verdad? No solo de… Hablamos de inactividad, hablamos de que no hay que estar nunca inactivos, pero el descanso también es muy importante en todo este proceso. El descanso es parte del entrenamiento. Eh, hay una palabra que a mí no me gusta utilizar términos de segunda mano, ¿no? Esto del entrenamiento oculto, entrenamiento invisible. Pero si queréis explicarlo, que os lo explique de otra manera, el corazón tiene una sístole y una diástole. En la sístole se contrae y es cuando hace su papel más protagonista y bombea sangre. Pero si no respetamos la diástole, el corazón no tiene sangre para la siguiente sístole. Entonces, es muy importante el descanso y, además, pues bueno, tanto Izaskun como yo, seguramente sabemos las consecuencias del cansancio y del trabajo eh, yo ahora mismo no hago, no hago guardias, sí que trabajo muchas horas, pero no hago guardias. Pero, por ejemplo, el impacto de la, de la guardia lo notas toda la semana. Toda la semana el no, el no ajustar el patrón de sueño o, o no ajustar el descanso. Y hay mucha patología deportiva relacionada con falta de descanso y eh, cuando veo deportistas que tienen entrenamientos disfuncionales son por falta de descanso. Entonces es muy importante, eh, no solo el tiempo de descanso, sino el patrón. ¿eh? El patrón de, bueno, pues, si eres un deportista que afortunadamente no trabajas a, a turnos, eres una persona que no trabajas a turnos, pues intenta siempre irte a dormir eh, y levantarte a la misma hora. Eh, claro que puedes salir un día por la noche, pero respetar el descanso y respetar al menos un día a la semana sin entrenamiento. Eso no quiere decir que no, que no puedas moverte y que tengas que estar en el sofá. Pero la gente que, que, bueno, que tiene esa sensación de que machacándose, porque la palabra es machacándose, va a rendir más o va a conseguir mayores marcas, es una creencia errónea que hay que romper. Porque, bueno, lo primero, porque es errónea y no les va a mejorar las marcas. Y lo segundo, porque, porque posiblemente eh, se pongan en riesgo. Y mismas lesiones que parece que no tienen que ver, es decir, pues puedes tener una lesión, imagínate, eh, la mujer, ligamento cruzado anterior, que aprovecho para decir que la, la, que la lesión del ligamento cruzado anterior es, may, es más frecuente en la mujer que en el hombre, aunque no se so parezca. Sí. Pues, pues estás más predispuesta a lesionarte ese ligamento si no has descansado, porque tu cuerpo no tiene mecanismos de compensación. O imaginaros, pues eso, eh, no, no tienes los cinco sentidos atentos, entonces ya no es solo la, la forma física, es decir, no es decir que voy corriendo a 4'30 o a, o a 4'45, es que si tienes un tropiezo, el que, esté, el, el que te caigas y te rompas la muñeca puede depender del descanso. Entonces, es muy importante el descanso eh, como, la, como la alimentación. Y, y bueno, pues considerarlo parte del entrenamiento y disfrutarlo, disfrutarlo. No hay que sentirse culpable el día que se descansa. Y Zaskun, eh, tú has sido, eras enfermera de cuidados intensivos. No sé cómo esos turnos que hablaba la doctora Carla ahora mismo... El tener turnos prolongados, cambios además, porque podría ser de mañana, de tarde o de noche, me imagino, de todos. ¿Cómo, ¿Cómo hacías para poder comenzar o cómo te afectaba a ti a la hora de poder ejercer de, de, de deportista, de poder llevar, llevar tu nivel y tus entrenamientos? Pues bueno, la verdad es que como ha dicho la doctora, eh, es súper importante el descanso y yo cuando trabajaba... Cuando trabajaba en el Hospital de Navarra, la UCI, tenía clarísimo que las semanas que hacía noches eh, tenía que hacer un entrenamiento bajo, o sea, de, bajo, de baja intensidad, porque… Lo, o sea, lo tenía comprobadísimo, que como me pasara un poco, me lesionaba. Las, es que el descanso es básico, porque es que si no le estás machacando al cuerpo y, y el cuerpo lo, lo nota. O sea, da, da la cara en forma de lesión, de cansancio demasiado cansados, es que es imposible. Y es, para mí es muy importante eso, tener muy en cuenta, como ha dicho ella, el descanso, tener por lo menos un día de descanso a la semana y no sentirse mal por descansar, es que estás entrenando en ese descanso y no tienes que estar tirado en el sofá, puedes tener una actividad normal. Y eh, luego también, bueno, he tenido un niño y la verdad que no hemos dormido, no he dormido, tiene tres años y no he dormido nada las noches y a mí me ha pasado factura, porque al final, estás, cuando estás entrenando en el deporte a alto nivel, son exigencias. Eh, tienes que hacer mínima, tienes fechas, tienes cosas, no puedes dejar de entrenar. Y yo lo he comprobado, he entrenado por encima de, de lo que debía cuando no he dormido y al final eh, pues el sistema inmunitario deficitario, mononucleosis, entras en un círculo. Así que de verdad que el descanso es parte del entrenamiento. Hay que dejar al cuerpo recargarse para volver a estar bien y no lesionarse. Y si no descansamos, el, la actividad, el deporte puede volverse en nuestra contra. Eh, doctora, hemos mencionado el sistema inmunológico ahora mismo y Zaskun os es. Eh, Explíquenos que, cómo afecta el que sea una persona activa o inactiva al funcionamiento de ese sistema inmune. Bueno, pues el funcionamiento del sistema inmune, pensemos que el sistema inmune es, es un vigía que nos protege frente a cualquier agresor externo. Entonces, eh, cuando estamos haciendo un ejercicio, tenemos que estar alerta, el ejercicio al final, es una forma eh, que nosotros ahora eh, tenemos de hacer actividades que se hacían antes, imaginémonos pues, pues cazadores, ¿no? O cuando se hacían pues, pues actividades más al aire libre, estamos expuestos a, a todo, estamos expuestos al clima, a los animales, a, al agua, a todo. Entonces, tenemos un sistema vigía. ¿Qué pasa? Que si estamos haciendo ejercicio, ese sistema vigía lo estamos entrenando también. Con lo cual, pues eh, todo, eh, hay sistema humoral, que es el que se conocen los anticuerpos, pero está el celular, la primera barrera, la piel. La piel es, la primera, es el primer sistema inmunitario. Entonces, eh, los deportistas, como están más entrenados a esos estímulos que, en pequeños impactos, son agresores o potenciales agresores, el sistema inmune de las personas que hacen deporte eh, está mejor que el de las que no lo hacen. Hay un segundo motivo, y es lo que os decía del antídoto. Eh, esos pequeños impactos agresores, podemos llamarlos, ¿no? O amenazantes de la actividad física, son muy transitorios y son muy, muy, de, muy de la naturaleza, estamos preparados para ellos. La gente inactiva tiene otros agresores que son diabetes, que son tensión arterial, que son, pues, grasas trans que nos comemos, que no conocemos de dónde vienen, que no estamos preparados para ellas. Entonces, el sistema inmune lo que hace es intenta combatir cosas que no conoce y eso lleva a inflamación, que es una un sistema inmune patológico. Entonces, tenemos que entrenar al podemos entrenar al sistema inmune con la actividad física. Y de hecho, si vamos ahora pues eso, corriendo por una senda, eh, podemos, podemos, prote podemos proteger al sistema inmune de, de todo. Imaginaros que se entra un bichito en el ojo, pues eh, el ojo va a empezar a llorar como si fuera una manguera que esto no te ocurre si estás en casa y te entra una mota de polvo, te caen cuatro lágrimas y ya está. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune responde mejor. Hay que tener cuidado, porque si nos pasamos de ejercicio físico, entonces ese estímulo se puede volver agresor, continuo y permanente. Entonces, ¿qué pasa a la gente que hace, pues eso, lo que os decía, entrenamientos disfuncionales, y ahora a los 35 me apetece apuntarme a un… me apetece empezar a hacer deporte, pero además es que voy a hacer un Ironman en tres meses, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entreno todos los días 20 kilómetros, al final lo que estoy generando es todo lo contrario. Tengo una eh, hiperadrenergia, estoy liberando cortisol de forma mm, totalmente eh, anormal y eso me inmunodeprime. Es como si fuera un inmunodeprimido tomando esteroides para, un, para protegerme de un rechazo de un trasplante de riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo de siempre, la dosis correcta. El sistema inmune es muy bueno, pero si nos pasamos podemos hacer lo contrario. Hay que... Todo todo en su medida tiene que ser, ¿verdad? Y con tú lo estás viviendo ahora porque estás lesionada, porque te pasaste un poquito de, de vueltas por las prisas, ¿no? Por intentar coger de nuevo el, el nivel, porque tuviste... Un doble confinamiento. Primero cuando estuvimos, todas las personas estuvimos confinadas, pero luego en agosto por un contacto directo te tuviste que confinar de nuevo y ahí viene eh, la lesión. Pero vamos a hablar, aprovechando que tenemos aquí a Izaskun José, que además ser de atleta a nivel, también ha sido madre y sigue estando en alto nivel, vamos a hablar del, del embarazo con la doctora y con Izaskun porque, eh, doctora, hay muchos mitos también y hay que hablar del embarazo y el corazón que creo que de eso no, no se escucha o no se oye habitualmente hablar. Sí, el embarazo... A ver, ni el deporte... Yo siempre digo dos cosas. El deporte no es una enfermedad y el embarazo tampoco. El embarazo, afortunadamente, solo se embaraza quien tiene el organismo preparado para, él, para ello. ¿eh? La, la mujer que por cualquier motivo tiene una debilidad en su cuerpo, enseguida el cuerpo rechaza ese embarazo. Es decir, la mujer que se embaraza tiene un estado de salud que es un lujo sobre el resto de, de la población. Entonces, el embarazo no es una enfermedad. Y el deporte tampoco lo es. Y el deporte ayuda mucho al embarazo. De hecho, esas guías que os había comentado de la actividad física... Tienen un, contemplan específicamente recomendar actividad física durante el embarazo. ¿Puede una mujer embarazada hacer ejercicio? Por supuesto que puede y que debe. Y, además, las recomendaciones no varían eh, respecto a la población general, eso de los 150 minutos de actividad aeróbica. También hay que hacer ejercicio de fuerza, eh, que esto lo remarco para todas. Tenemos que hacer ejercicio de fuerza que lo sepáis, no vale con salir a correr y las mujeres tenemos que hacer ejercicio de fuerza porque nos viene bien y en el embarazo también. Sí que es cierto que en el embarazo hay que tener cuidado pues porque tenemos dentro un, un ser vivo, entonces cuidado con los deportes de impacto porque igual que si me dan un golpe en el bazo me lo pueden romper, pues si en ese momento me lo dan en, en el abdomen, pues hay que tener cuidado. Pero la mujer tiene que continuar haciendo actividad física. Lo de siempre. Si me rompo una muñeca, pues igual no puedo hacer lo que hacía. O si me rompo un pie, no puedo salir a correr, pero puedo hacer elíptica, quizá, o, o hacer alguna otra, o, o nadar. Entonces, hay que adaptar la actividad física. Prepara muchísimo a la mujer. Mujeres que hacen ejercicio y hacen, entrenan específicamente pues, el suelo pélvico, sus partos, sus partos no tienen nada que ver con la mujer sedentaria. Pero ya no solo... En tema, en tema de dolor, en tema de, de, de, de velocidad. Es que el parto es mucho más llevadero tanto para ella como para el bebé. Eh, pensad que el, tiempo que el tiempo de parto, el expulsivo, es un esfuerzo físico muy importante. Hay que prepararse para él y cuanto menos dure, más protegido está el bebé también. Con lo cual, pues, el embarazo, hay que ponerse en manos de un especialista, de nuevo y pensar que durante el primer trimestre pues la mayoría lo pasa sin enterarse, durante el segundo trimestre se puede hacer casi todo y en el tercero ya es cuando estamos más limitadas pues por, por todo lo que, lo que hay. Pero, pero al final la mujer está muy preparada para el embarazo, eh, la carga metabólica la asume muy bien porque bueno pues ella cambia el sistema metabólico y, y, y bueno pues va teniendo eh, mejora, o sea, mejora… El hacer ejercicio no mejora solo su estado vital, es que… Esas, esos vaídos que le dan a una mujer cuando está embarazada y tal, los puede reducir simplemente por estar bien entrenada. Y, bueno, yo desde la experiencia no, no os lo puedo comentar, pero quizás seguramente puede añadir más cosas de, de haber estado entrenando embarazada. Y, desde luego, que además eh, las deportistas de élite sí que es cierto que el embarazo se planifica. Es decir, si... si pues Sabemos de casos de, de olímpicas, ¿no? Que han dicho, bueno, pues yo, yo me quiero quedar embarazada. Vale, mira, pues si has ido a Río, si ¿no? Pues te, vas a quedar, te tienes que quedar embarazada entre Río y Tokio. Pues te quedas embarazada, bueno, pues no ha habido no ha habido Tokio, ¿no? Pero si, si acabas Río en 2016, te vas a quedar embarazada en tal mes de 2017. Y, ojo, esto también lo, lo hay que aplicar para ellos, ¿eh? Para ellos. Si tenemos un marido que es olímpico y queremos quedarnos embarazadas, pues, a ver, no le podemos pedir a él que, de, que en pleno ciclo olímpico, pues llegues a casa y, y o sea, también hay que planificar cuándo él puede, puede dejar embarazada a la mujer. Y esto, además, pues hay que abre, a, hablarlo, hablarlo abiertamente. Y Zaskun, cuéntanos tu experiencia durante el embarazo como atleta de, de alto nivel. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Pues bueno, para mí la experiencia fue buena, como ha dicho Amelia, en, bueno, las de, sobre todo los hombres también, pero las mujeres deportistas <coughs> a nivel ya de Olimpiadas y Paralimpiadas, pues tienes que programar tu embarazo, porque está claro que es un año y medio, por lo menos, en el que no estás… año y medio o dos, eh, no estás al nivel de la actividad que deberías estar eh, para, para poder dar los resultados. Entonces, bueno, mi experiencia… Fue, el embarazo fue muy bueno. Eh, tengo la suerte de que mi hermana es matrona, entonces me ayudó mucho a nivel de romper mitos porque, y los médicos también, pero no todo el mundo está tan… ¿no? Hay mucha gente que sigue viendo un poco el embarazo como una enfermedad y me veían correr porque yo estuve corriendo hasta el mes 6 o así porque yo estoy acostumbrada, o sea, no creo que sea algo que todo el mundo pueda, no deba hacer, pero desde luego que hacer actividad física elíptica, hacer fuerza es importantísimo. Y la verdad que la gente me veía y se sorprendía, y lo comentaban, eh, las cosas como son. Pero bueno, yo no tuve ningún problema, eh, me mantuve... Desde luego que haciendo a otro nivel, nada que ver con el que puede estar haciendo ahora. Siempre con pulsaciones bajas, por debajo de umbrales anaeróbicos. Lo primero siempre manteniendo pues, con el, el embarazo, que es lo importante en ese momento. Lo demás todo es complementario para estar bien. Y para mí fue importantísimo, porque tuve un embarazo buenísimo, llegué muy bien al parto. Como bien decía Amelia, llegas en forma, es un momento físicamente muy exigente en el que yo creo que tienes que estar en forma, no coger un exceso de peso, que para eso también necesitamos actividad física, cuidarse la alimentación, que porque estés embarazada tampoco es fiesta. Y bueno, mi experiencia en el embarazo con el deporte fue muy buena, no tanto en el posparto, porque la verdad que, bueno, en mi caso ahora ha cambiado, pero las exigencias del deporte de alto nivel son demasiado y demasiado pronto. Y bueno, yo a los, al mes tenía que estar entrenando, porque estaba becada con el planado de después de Río. Y tenía que estar entrenando porque entre los seis o ocho meses, si había algún campeonato importante, seis o ocho meses posparto, tenía que estar en plenas condiciones. Y en mi caso había, que era el Campeonato de Europa. Entonces, pues bueno, cuando Iker tenía siete meses, tenía que estar en el Campeonato de Europa en condiciones Seguía con la lactancia porque estuve hasta los 20 meses porque es lo recomendable y lo que yo quería hacer, pero es muy duro con deportista de alto nivel, lactancia, crianza, es difícil. Y creo que las cosas están cambiando para, para bien y en mi caso en el Comité Paralímpico cambié, pero yo ya viví lo que no me hubiera gustado vivir. Y bueno, eh, fue duro porque no estás para estar físicamente, estás exigiendo algo, ¿no? lo que hemos hablado antes del descanso, muy por encima de lo que puedes en ese momento. Pero bueno. Eh, la verdad, que también por otro lado, el deporte a mí me vino súper bien. No tanto a nivel físico, que sí, enseguida estaba otra vez, vamos, eh, físicamente perfecta, pero bueno, yo creo que eso era lo menos importante, sino también a nivel psicológico, el salir a hacer deporte, cortar un poco, volver un poco a tu vida, a tener un, una pequeña parcela de tu vida. Pero bueno, eh, creo que el nivel, o sea, el deporte de alto nivel en el posparto. Para mí fue duro. Y a raíz de… en el Comité Paralímpico, a raíz de mi… Bueno, es que tampoco es verdad que no había habido muchas experiencias. Eh, bueno, yo hice muchas quejas formales en, bien, ¿eh? Y la verdad es que lo han cambiado y ahora hasta el año no tienes que estar en forma. O sea, han dejado un poco más de, pues de, de baja maternal, que es lo que debería ser. Pero bueno, para mí, deporte, embarazo y posparto… Pueden ir totalmente de la mano, siempre con supervisión y, desde luego, con mucha cabeza y calma de la mano. Y es que creo que deben ir. ¿eh? Eh, antes de dar paso ya a las preguntas de la sala y las preguntas que pueda haber en el chat por streaming, me, me gustaría que, que la doctora también nos dijese, porque nos… ...ha hablado de, de patologías, ¿no? de muchos problemas que puede tener la mujer... ...bueno, y cualquier persona también, que puede ser hipertensión, colesterol, diabetes... ...muchas patologías que creo que tenemos muchas herramientas, ¿no?, para medirlas... ...y para saber si se padecen o no, pero me gustaría saber si realmente tenemos instrumentos... ...para medir la inactividad física y los problemas que causan esa inactividad. Pues ahí es, ahí es un problema complejo... Eh, la, la forma de medir la, la inactividad, muchas veces en los estudios son cuestionarios ¿no? de cuánto te mueves al día y demás, y eso es difícil de valorar. Luego están las pulseras de actividad, pero las pulseras de actividad no son buenas para todos los deportes. Yo, de hecho, bueno, yo soy bastante curiosa y, y he estado probando, intentando probar pulseras de actividad con diferentes deportes y, bueno, pues eh, si, sales a, si sales a hacer una carrera... Sí que es bastante fiel, pero si, por ejemplo, coges unos patines y dices, voy a hacer ahora unas voltecillas por aquí, pues es que ni siquiera lo que es el GPS ¿no? la, eh, te señala bien el plano. Entonces, lo que es medir actividad física es difícil. A veces con los cuestionarios eh, te puedes acercar eh, y decir, bueno, pues esta persona me dice no una, una frase bastante común es, eh, ¿usted qué hace? Así que ahí te dicen, yo camino. Entonces, bueno, pues si conoces más o menos la zona por donde se mueve y te dice, mira, pues me hago este trayecto en este tiempo, y dices, mire, usted pasea, no camina, pero es difícil, la verdad. Eh, lo que sí que podemos hacer muchas veces eh, la prueba de esfuerzo, que yo no la hago con fines diagnósticos, pero sí que a veces una prueba de esfuerzo con consumo de gases te puede ayudar a valorar si esa persona tiene buena forma física o no, y eso pues una persona que tiene buena forma física es porque ha entrenado ¿no? y, y, y se mueve. Entonces, te dicen, no, yo, pues eso, lo que os decía, esos ejemplos de gente que empieza tarde a hacer actividad y te dice, yo es que voy a ir a la maratón, llevo entrenando no sé cuánto, y creen que son élite, porque, porque de hecho están intentando imitar a la élite y piensan que pueden llegar a la élite y piensan que están muy en forma. Y les haces un, hace una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, la miras y dices, pues mira, tu preparación física no es así de, así de buena. Pero sí que es verdad que tenemos pocas formas de, de medir la inactividad. Y el impacto de la inactividad, ese, pues tenemos no solo pocas formas de medirlo, sino que como, como es tan heterogéneo, ¿no? Como mides tú, el impacto... Eh, muchas veces el impacto es emocional. Entonces, eh, podemos, desde el punto de vista de la medicina, tenemos ya no solo... Es que a veces no te puedes meter en ciertas cosas. Es decir, yo puedo poner vendas físicas, heridas físicas, pero no puedo poner vendas emocionales o a veces meterme en la historia ¿no? que, que lo pregunto. Pero os voy a poner un ejemplo. En actividad física, eh, un matrimonio que tiene un hijo que hace, pues yo qué sé, tenis en un club. Yo veo a la pareja cuando lleva el hombre al, al hijo a hacer actividad física al club el padre se apunta a algo o va al gimnasio mientras el hijo está en la clase de tenis. Y con mucha frecuencia, que no voy a generalizar ni nada, pero con mucha frecuencia, cuando es la madre la que va a llevarlo, la madre se mete en la cafetería. Esto ocurre, o vas a los parques y en los parques pues está, eh, el, el hombre muchas veces está haciendo cosas mientras cuida al hijo por allí, con, con un chándal y, y subido a, a, la, a los pequeños gimnasios que hay en los parques, y la mujer no lo hace, por vergüenza o por lo que sea, pero... ¿Son armas para, para cambiar la actividad física? Son armas, pero yo no me puedo meter a veces en decirle pues, quién, quién, quién, quién, quién tiene que llevar al hijo o quién no, porque ya son eh, organizaciones familiares. Entonces, aquí puedes dar una serie de, de consejos, pero bueno, entrometerte en la vida de la gente a veces te cuesta, ¿no? Puedes orientar y a veces pues te llevas hasta una alguna respuesta ¿no? por dar un consejo, es difícil, es, es difícil porque, ya os digo, el, el impacto de la inactividad no solo es en lo físico, es, es una cosa que está encuadrada dentro de una cosa muy global y que creo que además este foro puede servir para sacarlo, ¿no? que yo puedo hablar desde el punto de vista médico, pero bueno, tendremos que hablar de, de ayudas, de horarios, de muchas otras cosas ¿no? para, poder, para que la mujer pueda, pueda liberarse de, de una carga que, que, o que ella asume eh, sin, sin merecer asumirla, bueno, convencerla de que puede. Veníamos a esto, a romper mitos y a buscar metas, ¿no? Y una, y una meta puede ser esa, ¿no? Cambiar esos hábitos y meter a la mujer más en el mundo de la actividad física, del ejercicio físico o del deporte, si lo quieren hacer porque vemos que son todo, prácticamente todo beneficios, menos a lo mejor cuando están en el alto nivel, que es verdad, y que... Eh, exiges demasiado a tu cuerpo muchas veces. Me gustaría ahora abrir a ver si desde la sala tenemos alguna pregunta en directo y también animar a quienes están siguiendo a través del streaming, que en el chat que tienen abierto pueden dejar eh, sus preguntas y aprovechar que tenemos aquí a la doctora y también a Izaskun Skungosés para abrir un turno de, de preguntas, porque podemos seguir hablando, todavía tenemos temas para hablar, pero me gustaría que si desde la sala hay alguna pregunta que… Este es el momento, ya tenemos aquí la primera, nos acercan ahora mismo el micrófono para que se pueda escuchar la pregunta, no solo en la sala, sino también a través de internet, aquí en la primera fila. Tenemos una primera pregunta que le vamos a dar paso ya, no sé si es para la doctora para, o para la letra Isas Cungosés. Eh, Mi pregunta era para la doctora Amelia. Eh, aquí en Navarra tenemos un programa de rehabilitación cardíaca pero es eh, general, tanto para hombres como para mujeres. Y la mayoría de los participantes eh, que son derivados desde el hospital son hombres. No de... estoy oyendo la pregunta. Oh, tenemos un problema. Eh, vamos a intentar... Corre, aquí, a, ver si no... a ver, ¿ahora me escuchas? No. No. no. Te la, te bueno. la Oí la primera parte de la rehabilitación cardíaca en Navarra, pero luego se deje de oírla. Hay un programa de rehabilitación Y ahora no os oigo. Sí, es un programa de A nadie. Amelia, ¿me escuchas tú? Ahora sí. Es que se nos está acoplando el micrófono. Hay un programa de rehabilitación cardíaca en en Navarra, pero que por lo que nos comentan aquí son hombres principalmente los que están asistiendo a ese programa y no mujeres. La son sí, sí. Eh, Quiere saber si, si existe ese programa como el que hay aquí de rehabilitación cardíaca, si tenéis un programa que esté o que trabaje, me imagino, con mujeres? Bueno, en, en, en, distintos, en las distintas comunidades hay distintos centros de, de donde se hace rehabilitación cardíaca. He de decir que la rehabilitación cardíaca desafortunadamente no está disponible en todos los hospitales y aproximadamente solo el 30% de las personas son remitidas a programas de rehabilitación cardíaca y luego lo que se ha estudiado específicamente en la rehabilitación cardíaca en la mujer a nivel global ¿eh? es que bueno, pues no son menos invitadas que los hombres, es decir, cuando, cuando das de alta a una persona pues por una insuficiencia cardíaca, por un infarto o por una cardiopatía isquémica cualquier causa que tú pienses que se beneficia de una rehabilitación cardíaca se prescribe igual a hombres que a mujeres eso sin duda desde el punto de vista médico ¿qué pasa? pues que muchas veces eh, la mujer va a la primera sesión la mujer va sola, es decir, el hombre va con la mujer, con el cuñado, con a veces va el, el hijo si es una persona mayor y la mujer va sola la segunda vez mmm, va o llama o marcha pronto y luego deja de ir. Esto un poco lo, en la misma dirección, la mujer no se permite a sí misma o piensa que no le dejan o asume una carga por la que en sus prioridades no está ella misma. Repito, en las prioridades de una mujer con una enfermedad, no está ella misma. Y esto es un error. Esto es un error que, que hay que vencer, porque de eso depende todo. Al final intentas hablar con ella y decirle que, que tiene que ir a esa rehabilitación, porque si no, también va a dejar de, de poder cumplir con todas esas personas a las que se desvive y, y no es así. Programas específicos de mujeres no los hay. Y yo ahí también digo que bueno, pues los programas de rehabilitación cardíaca tienen una parte individual donde se te asesora del ejercicio, de la nutrición y demás y luego hay una parte grupal. Creo que hay una parte que tienen que hacer conjunta. Igual que hemos luchado mucho tiempo porque la escolarización de niños y niñas sea conjunta y no haya colegios, que los colegios sean mixtos, creo que aquí eh, también tiene que ser combinado y que la mujer se tiene que ver eh, en un grupo con hombres y que todos vean los problemas de unos y otros. Eh, esto a nivel grupal, porque, ya os digo, tiene una parte individual y tiene una parte grupal. La individual no se le niega a nadie y se adapta específicamente tanto a que sea hombre como mujer, como a su, como a su edad, como a las patologías que tiene. Y luego la parte grupal tiene que ser comunicativa y donde se enriquezca de todas las experiencias de todo el mundo. Con lo cual sí que puedes intentar ayudar a la mujer a que vaya a, la, a, a los programas de rehabilitación cardíaca, que en esa línea iba lo que os, lo que os comentaba de, los, de, de esa beca del de, de Ministerio de Sanidad, ¿no? a reforzar, a intentar implementar que las mujeres vayan, pero que vayan a los mismos programas. Hmm. Eh, se ha hablado de la rehabilitación cardíaca y me gustaría, ya que quizás como se estuvo trabajando en la UCI, en cuidados intensivos, y hemos hablado de la actividad, de la inactividad, del problema de la lesión y demás. Eh, creo que cuando tú trabajabas en la UCI, por lo menos al principio, fisioterapia no entraba en esa sala y ahora se ha visto la necesidad ¿no? de que haya ese movimiento, aunque haya una enfermedad, que haya una lesión, que es importante ¿no? mantenerlos y rehabilitarles desde el primer minuto. Da igual que sea en este caso hombre que mujer. Pues sí, bueno, yo trabajé en, en, bueno, trabajé en dos unidades de cuidados intensivos desde el año 2006 al 2015 y la verdad que en esos años, como decía Cristina, cambió muchísimo… Bueno, cambiaron muchas cosas, pero a nivel de la actividad del paciente cambió muchísimo a mejor. Yo cuando empecé se hacía, vamos, eh, es que ni entraban los fisioterapeutas a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, simplemente enfermería si a ti te parece, si tenías tiempo hacías igual si el paciente estaba sedado un poco de movilidad pasiva o si el paciente estaba pues ya sin sedación, pues les hacías movilizar un poco, pero siempre un papel muy secundario. Y la verdad es que poco a poco se fue incorporando la fisioterapia, que bueno, los últimos años que estuve yo ya venían fisioterapeutas que les levantaba, les movilizaba, les hacían andar, fisioterapia respiratoria y a nivel de pronóstico y de recuperación post-UCI, eh, no había color. Igual los pacientes que los primeros años pues eh, habían estado en cama un mes en la UCI, sedados, al final tenían… se cortado los tendones de Aquiles, había que empezar simplemente por poder andar, a veces hasta cirugías, y a esto, los últimos años que estuvo yo, o sea, es, fueron 12 años que hubo un cambio grandísimo y ahí se vio claramente que la actividad ya sea de una manera u otra, ¿no? Porque fíjate tú en una UCI cómo está el paciente como para hacer una actividad eh, pues muy limitada y que hace años parecía que no era importante. Y hubo con ese pequeño cambio, esa pequeña actividad, ha habido muchísimo cambio y muchísima ayuda en el post-UCI. En, en post Así que, bueno, eh, yo creo que queda claro que la actividad física es importante en todos los ámbitos de la vida y en cada ámbito a su medida y a la circunstancia en la que te puedas adaptar. Por supuesto, ya vemos que la actividad física es eh, fundamental. No sé si hay alguna pregunta más en la sala porque nos quedan Dos minutos, porque nos tenemos que ir a la siguiente ponencia. ¿Alguna pregunta más que nos llegue aquí en, en la sala? Cristina, sí, ¿podría, sí? ¿podría añadir una cosa a lo que acaba de decir Izaskun, que supuesto. me parece importante? Por supuesto. Bueno, pues en relación a, a lo que está ocurriendo pues eso en las UCIs, que ahora están muy sobrecargadas y cualquier persona, creo que somos una cadena eh, que la parte más, más relacionada con la enfermedad la llevamos en los hospitales y en los centros de salud, de las clínicas y demás. Y, y bueno, pues ahí pues nadie niega a una consulta a un médico, a un fisioterapeuta, a un nutricionista, a un psicólogo, pero ahora nos vemos con un problema muy grande y, y, y es que se han cerrado gimnasios y a veces pues yo me veo con el problema de que yo trabajo con, con profesionales de la actividad física, que la actividad física es una parte de dentro de ese, de ese manejo holístico que yo os comento, que tiene muchos, muchos, eh, mucho, hay muchos. Eh, artistas dentro del escenario en el que yo eh, me muevo y uno son los INEF. Y en este momento, en el momento que más lo necesitamos, porque hay muchas personas que necesitan una rehabilitación después del hospital, porque estamos diciendo que el movimiento es de por vida y que necesitan hacerlo asesorado porque son gente mayor o porque son gente que nunca lo ha hecho, necesitan que lo hagan con ellos. No valen clases online. En este momento han cerrado los gimnasios y han cerrado la actividad de muchos profesionales de la educación física. Y esto va a ser una lacra para la sociedad. Entonces, ahora que nos está viendo mucha gente, me gustaría, por favor, pedir que se recapacite sobre ese cierre que se está haciendo de gimnasios. No digo, no digo que, que, que, que el deporte es salud y que no se puede. Eh, igual que yo prescribo que alguien vaya a un fisioterapeuta, yo a veces le digo, mira, tienes que ponerte en manos de un, de un especialista en la educación física y ahora mismo no pueden. Es decir, esto no podemos demorarlo. No puede, una persona que sale de una UCI por tres mes, después de tres meses intubada y tú quieres que empiece a hacer una actividad, no puedes esperar a que abra un centro dentro de tres meses. Tendrás que acondicionar el centro, restringir el aforo y hacerlo con mascarilla. Pero tenemos que, que luchar por esto que está ocurriendo, de cerrar centros de, de actividad física, que se haga como una actividad dentro de la promoción de la salud y que, si se prescribe, hay que cumplirla, porque luego vamos a pagarlo muy caro. Y no queremos pagar lo más caro de lo que lo estamos pagando y sabemos que la actividad física es un eje esencial de, de la salud y nos ha mostrado, tanto la doctora Amelia Carro como Izaskun es los beneficios que tenemos siendo activas, pero desde muy pequeñas, que es con lo que debería ser y es lo que vamos a tratar ahora mismo en la segunda ponencia, pero vamos a despedir a la doctora Carro como se merece, con un aplauso. Gracias, doctora. Gracias a vosotros.